Ahora bien, los ingresos son todos a excepción de los que señala el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta, lo cual ya podría empezar a hacernos como un poquito de ruido, ¿no? O sea, ¿cómo? Partiendo de que el artículo 93 no está ni en el título 2 ni en el título 3. El artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta está en un apartado. Eh, de personas físicas, ¿no? Título cuarto dedicado a personas físicas y precisamente el artículo 93 me señala los ingresos, ¿sí? Que van a estar exentos para las personas físicas, es decir, ingresos por los cuales no debe pagarse impuestos sobre la renta, ¿sí? Y bueno, también me señala, en este caso el artículo 80, que no se consideran como parte de esos ingresos, a los que se les van a disminuir las deducciones, aquellos por los que ya se hubiera pagado un impuesto definitivo. Ahora, si tu pregunta en este momento fuera qué deducciones voy a considerar, pues mira, lo deja muy amplio, abierto, muy ambiguo. El artículo 80 me dice que las deducciones autorizadas de conformidad con el título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Y el título cuarto, pues, implica toda una serie de capítulos, ¿no? Incluso hay un capítulo dentro del título cuarto que me habla de deducciones para ciertos capítulos específicos del régimen de ingresos. Pero bueno, eso es lo que prevé el artículo 80. En principio, ok, obtienes ingresos, me, quedas cl me queda claro, sin embargo, no es con fin económico lucrativo, eh, vas a tener gastos, lo cual en, en cierto momento, pues, pudiera corresponder a deducciones autorizadas. Y más allá de que no pagues impuestos sobre la renta, pues cada año me tienes que informar del monto de tus remanentes. O sea, por llamarlo de algún modo, me tienes que informar de tus utilidades fiscales. ¿Sale? No propiamente entendido como utilidad, por la única razón de que no estamos hablando de personas morales lucrativas o con fines económicos. ¿Sale? Y bueno, aquí ya se simplifica el esqueletito, el esquema o la fórmula, ¿no? ¿Cómo determino el remanente distribuible ingresos que obtuve en un año de calendario? A excepción de los señalados en el artículo 93 y aquellos por los, cual, por los cuales la persona moral hubiera pagado ya un impuesto definitivo. Y a esos ingresos le voy a disminuir las deducciones autorizadas de conformidad con el título cuarto de la ley de impuestos sobre la renta y estaré obteniendo mi remanente distribuible. ¿Vale? Dice una persona moral, fines no lucrativos, su actividad es agape, puede tener la otra actividad de arrendamiento, pues si lo prevé el objeto social y en todo caso encuadra eh, con el artículo 79, que vemos que también pudiera darse el caso de obtener otro tipo de ingresos, ahorita lo vamos a revisar, pues sin ningún problema, ¿No? Me comentan también la gente de census que ya estamos este pues transmitiendo a redes sociales, así que, hola, ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto, a través de familia census, casa capacitadoras en sus capacitación, pues aquí saludándoles, estamos revisando como tal el tratamiento fiscal de sociedades de asociaciones civiles pues esperando poder estar aquí un ratito con ustedes compartiendo, ¿no? La experiencia que vive la gente que adquiere o que tiene una suscripción con Census Capacitación. Así que vamos a continuar. Gracias y bienvenidos a los que nos estén viendo a través de redes. Un saludo y un abrazo fraternal. Y bueno, se reduciría en este caso el cálculo a algo tan sencillo como esto, ¿no? Ingresos que obtuve en un año de calendario que vamos a pensar fueron dos millones mil pesos confrontado contra sus respectivas deducciones autorizadas y que en este caso eh, la diferencia entre ingresos y deducciones me va a arrojar el remanente no el disponible la esa tipo de utilidad que aquí no le llamamos utilidad y que para el efecto de este caso práctico me va a arrojar o, o más que caso práctico de este ejemplo me va a arrojar un monto de 860 mil pesos. ¿Sale? Ahora, empezamos cuando veíamos el tratamiento de sociedad civil en cuanto a título 2 y equiparándolo o contrastándolo con otras personas morales que no eran sociedades civiles y que no prestaban servicios independientes. Hablábamos en título 2 hace un ratito, en reciclo también de momentos de acumulación. ¿Qué pasa en título 3? ¿En qué momento debo reconocer tanto que eh, pues ya se obtuvo el ingreso para efectos de este remanente? Por supuesto que nunca va a ser reconocer el ingreso para pagar ISR, puesto que estamos en un título donde como tal, pues no somos objeto del impuesto sobre la renta, en principio y en algunos casos, de a poco nos vamos a ir metiendo. Pero bueno, ¿Cómo reconozco los ingresos? Conforme a lo de vengado, o conforme a lo efectivamente percibido. ¿Sale? ¿Qué me dice el artículo 80? Pues mira, esto estará en virtud, tanto tema de ingresos y deducciones, de cómo estén conformados tus miembros. ¿Sí? Ya sea que tenga una, tengas una mayoría de integrantes o accionistas que pudieran ser contribuyentes del título 2. O una mayoría de integrantes o accionistas que puedan ser contribuyentes del título cuarto. Específicamente, eh, pues actividad empresarial y profesional. Una vez que queda definido cómo son la mayoría de tus integrantes o miembros. Me queda claro que no hay accionistas, eh, pero el artículo 80 es el que nos dice eh, el término accionistas. Y bastaría voltear a ver el apartado de disposiciones generales. Donde pues básicamente me dice que debo entender por accionista cualquier miembro o integrante, ya sea de la estructura orgánica o accionaria, de una persona moral, cualesquiera que sea. Entonces, dependiendo, eh, en virtud de ello, el remanente distribuible se va a calcular eh, en términos de lo que esté devengado o en términos de lo efectivamente percibido y lo efectivamente pagado. ¿Vale? ¿Eh? Y bueno, en cuanto a la figura del remanente distribuible del provecho o tipo de utilidad que se obtiene aquí, en su caso, los integrantes de estas personas morales del título 3 lo van a considerar en dicho carácter únicamente cuando les sean entregados ingresos en efectivo o en bienes. Que, insisto, entiendo, pues la mística de estar aquí es que en ningún momento se busca resarcir a los integrantes o miembros de este tipo de personas morales, ¿no? Propiamente una AC o una SC no se constituye para hacerle llegar provechos o beneficios económicos a quien aportó o a quien fue fundador de esa persona moral. sino no tendría razón de ser eh, el que habláramos de un título de personas morales no contribuyentes, ¿sale?, y bueno, sin embargo, así como en título 2, para el caso de los socios o accionistas eh, que en algún punto llegan a, pe a pedir o obtener préstamos de su persona moral en la que participan o, o se benefician de erogaciones eh, que efectúa como tal la persona moral y que allá en el título 2 eh, manejamos un concepto o un término de dividendos fictos Aquí, para efectos del título 3, pues también no se queda atrás, ¿no? Yo les decía que me pone candados, me va enseñando el caminito, para que no me vea yo tentado de, pues, tal vez hacer algún mal manejo, ¿no? Entonces, el artículo 79 me señala que las personas morales, y me especifica ciertas fracciones, ¿sí? Me dice que van a considerar remanente distribuible, ¿sí? Aún y cuando no le hayan entregado recurso, ingreso o beneficio alguno a sus integrantes o socios, los siguientes supuestos. ¿Sí? Si soy omiso en reportar o en manifestar algún ingreso como parte del remanente, pues eso se puede considerar que es un remanente distribuible, ficto o presunto para los socios. ¿Sí? Del mismo modo, compras no realizadas e indebidamente registradas, pues también se van a considerar un remanente distribuible, fito o presunto para el integrante o socio. Luego tenemos erogaciones que efectúen y no sean deducibles en términos del título cuarto. ¿Ok? Recordemos que en el título cuarto hay un capítulo especial de deducciones que aplica, pues básicamente lo que es arrendamiento, régimen de enajenación, régimen de adquisición, y que aún así, pues yo considero que en el caso de personas morales con fines no lucrativas, pues les serían aplicables a algunas otras deducciones autorizadas independientes al capítulo que en específico trata el título cuarto, tomando de base que siempre me habla en términos del título cuarto, no, no, no, no distinguen los capítulos. Pero bueno me dice que ahí el título cuarto sí tiene un apartado especial que me señala qué conceptos son no deducibles. Entonces, si en algún momento eh, una persona moral de este título, una SC, una AC, incurre en alguna erogación que no sea deducible en términos del título cuarto, pues se entiende que por ese simple hecho ya le entregó efectivo o bienes a integrantes o socios. O sea, tal cual como si les hubiera entregado a ellos, eh, pues como tal, dicho ingreso, ¿no? Ahora, aquí hubo una reforma importante en el artículo 79. Anteriormente descartaba, aunque refería a un requisito de las deducciones y no como tal a un no deducible, que no era aplicable esta situación cuando se tratara de no deducibles. Únicamente por el hecho de no atender el comprobante fiscal, o sea que no contara con el comprobante. O simplemente también por el hecho de no cumplir a lo mejor con las formas de pago, ¿no? Este asunto de que si es mayor a dos mil, que con medios distintos al efectivo. Entonces tenía dentro del artículo 79 esta dispensa. De no tener eh, que considerar como parte de un remanente distribuible presunto el hecho de que a lo mejor tuviera alguna erogación y que no contara con el comprobante fiscal o que no cumpliera requisitos de forma de pago. Sin embargo, para la reforma fiscal de 2021 se corrige y se elimina esa dispensa. Y nos da también eh, a entender que el criterio de la autoridad para efectos de, de este artículo 79 pues es que cualquier erogación por la cual no se cuente con el comprobante fiscal o no se cumpla con requisitos, pues en automático, además de no considerarse un concepto deducible, pues en virtud de ello también este va a jugar para este tema del remanente distribuible ficto. Una más, por supuesto que la idea de tener una asociación, una sociedad civil, ¿Sí? que se dedicara a no perseguir fines económicos o lucrativos, nunca fue tampoco financiar ni a los socios, ni a los integrantes, y por supuesto, pues tampoco a familiares, ¿no? Entonces, también el artículo 79 prevé que préstamos a socios, o sea, préstamos directos a socios, o a integrantes, o incluso préstamos indirectos, ¿no? Tratándose de cónyuges, ascendientes, descendientes, en línea recta de dichos socios o integrantes, pues mira, será préstamo y me lo vas a pagar, o a lo mejor no me lo pagas, pero de que se va a determinar como parte de un remanente distribuible, tendrá que considerarse, ¿sale? Entonces, como te fijas de inicio, es el primer artículo, aunque iniciamos con el artículo 80, eh, dando la característica o el concepto de esta figura del remanente distribuible, pues volvemos al primer artículo, ¿no? ese que me dice quién puede tributar, y desde ese primer artículo del título 3, pues ya me está poniendo candados, no vaya a ser la de malas, que se te vaya a ocurrir a hacer alguna de estas jugadas, ¿no? Porque luego hay quien quiere constituir este tipo de sociedades, no por beneficencia no por asistencia, no por amor al prójimo, sino que realmente a veces lo ve, además de un tema publicitario y de responsabilidad social, pues también lo llegan a ver a veces como una caja chica, ¿no? ¿Sabes qué? Le voy a prestar servicios para que al final, pues de ahí mismo salga, ¿no? Lo cual, insisto, no está mal, pero vamos a ir viendo más adelante más candaditos y más candaditos. Y que las cuotas de recuperación y que quizá tu costo, eh, ya hablando de donatarias, pues ni siquiera debiera exceder de salir tablas y sacar los gastos o una muy mínima, casi nada, eh, pues vamos a llamarle de fío de utilidad, ¿no? Al final del día. Y bueno, en caso de determinar remanente distribuible, la persona moral, aquí por este solo hecho, pues ya pierde un poco la característica de considerarse no contribuyente, dado que se va a tratar de un contribuyente que por este hecho, por haber incurrido en estas prácticas que acabamos de comentar, pues va a tener que pagar impuestos sobre la renta. ¿sí? Va a tener que enterar como impuesto a su cargo el impuesto que resulte de aplicar sobre dicho remanente distribuible la tasa máxima del artículo 152. O sea, nótese que ni siquiera me deja aplicar la tasa aplicable a la generalidad de las personas morales, ¿no? Que en este caso es la del artículo 9 y que me habla de un 30%. Aquí, para el caso de los remanentes distribuibles fictos, por estas hipótesis que acabamos de comentar, la persona moral, además de que era no contribuyente, pues por eso... De, remanente distribuible se va a considerar contribuyente y no solo eso. En vez de pagar impuesto a razón del 30 se va a ir a la tasa máxima de la tarifa del artículo 152 quedando en una tasa del 35 Y bueno, en este caso el impuesto a cargo se va a considerar pago definitivo debiendo efectuar el entero a más tardar en el mes de febrero por lo que estamos en tiempo, ¿no? Justo ahora en este mes estamos en tiempo, aunque pues sí hay que decir que el remanente distribuible y es el mismo formato, ¿no? El formato 21, declaración electrónica, que ese no nos lo han cambiado, sigue siendo como se ha venido manejando en los últimos años. Y ahí, en ese formato donde yo también manifiesto el remanente distribuible al SAT, pues también ahí yo tendría que haber informado si tengo con remanente, si, si tengo alguna situación que se considere remanente distribuible, que se haya entregado a los socios. Y bueno, aquí yo tendría que haber hecho esta operación aritmética, ¿no? Para obtener el impuesto a cargo. Por eso les decía que en principio son no contribuyentes. Pero hay, que diver hay diversas hipótesis, diversos candados, que pues en algún punto, aunque aparentemente y de manera preponderante no contribuyen, pues por efectuar eh, ciertos actos, por realizar ciertas conductas, pues también terminan aportando al erario, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tratando de integrar todos los supuestos. Si tuviera omisiones de ingresos, <coughs> compras no realizadas, pero que sí las registré, erogación, o sea, si me quiero pasar de listo y ahí quiero disminuirle la base y erogaciones que ni siquiera existieron, ¿no? tal vez para reportar un menor remanente, conceptos no deducibles, que ya lo comentamos, y préstamos indebidos, ¿no? Luego nada más basta con voltear a ver la balanza de comprobación de la entidad no lucrativa y pues ya cuando ves deudores y que está súper inflada, dices, no, no, pues está complicado, ¿no? Y bueno, ya habiendo obtenido el monto del remanente distribuible, ficto o presunto, le aplico la tasa del 35%. Y ese impuesto, pues, no es recuperable, ¿no? Ya es un impuesto considerado definitivo y hasta ahí quedó. Y vean, en inicio lo que parece ser, pues, una persona moral no contribuyente, pues, al final sí tuvo que contribuir por haber incurrido en estas conductas que comenta el tercer párrafo del artículo 79. ¿Sale? ¿Sale? Vamos al artículo 80, empezamos con el 80, nos fuimos al 79, vamos a regresar al 80, que no uh -huh. se va a considerar ingresos para los integrantes o socios. Me gusta más socios, ¿eh? aunque ahí le pone accionistas el título 3, pues no se considerarán ingresos los reembolsos que se les hagan de aportaciones que hubieran efectuado y únicamente pues, se va a tener que atender lo que prevé el artículo 78. En materia de reducción de capital. Oiga, aquí no hay capital, pues no. Pero bueno, se entiende que el patrimonio o la aportación que en su momento, para efecto fiscal, pues se entiende que finalmente es un tipo de capital. ¿Sale? Ahora, volvemos al tema de inicio. El hecho de estar en un título de personas morales no lucrativas, no te exenta al 100% de no Tener que pagar impuestos sobre la renta. Para muestra un botón, acabamos de ver la figura del remanente distribuible presunto o ficto. Que es cuando de algún modo se, se llevan a cabo malas conductas, se incurren muchos no deducibles o se financia a los socios o a los parientes de los socios. ¿no? En este caso, pues también tenemos que... Eh, pues va a, va a ser grabable para efectos del ISR, aunque estoy en un título 3, la enajenación que yo efectué. Porque acuérdate que de inicio tú ni siquiera tendrías que buscar especulación comercial. Pero si fuera el caso que enajenas bienes distintos de tu activo, o prestas servicios a personas distintas que no son tus integrantes. Acuérdate que hace rato revisábamos asociación civil personas que se reúnen para realizar un fin común y que no buscan beneficio económico. O sea, no, no tiene carácter preponderantemente económico, ni, ni busca como tal eh, eh, como tal este asunto de, de obtener un beneficio o un lucro. No no es una labor especulativa. Entonces mira, te dice, si vas a estar aquí en el título 3, que tu estancia sea agradable, pero déjame decirte que no puedes enajenar. Si enajenas, pues por eso que tú enajenes, vas a pagar impuestos sobre la renta. Porque de entrada, pues yo entendía que ni siquiera te ibas a dedicar a comercializar ningún tipo de bien o ningún tipo de chunch. Del mismo modo, puedes prestar servicios a tus miembros integrantes, ellos te pueden aportar, pero si ya le estás prestando servicios a personas distintas que no forman parte de tu asociación, o membresía, pues eso me da a entender que eh, tal vez de trasfondo sí buscas un fin preponderantemente económico. Entonces, cuando ocurra esto de que te pongas a vender chunches, o de que te pongas a prestar servicios a cualquier tipo de miembro o integrante, pues vas a determinar el impuesto que corresponda a la utilidad por este tipo de operaciones o actividades en términos del título 2, ya la tasa que prevé el artículo 9. Es decir, aquí, por aquellas cosas que hagas que están fuera de, de lo que se entiende era tu, eh, pues tu fin inicial, eh, pues vas a tener que calcular impuesto como si fueras del título 2. No estoy diciendo que te quedes fuera del título 3. Estoy diciendo que por aquellos ingresos distintos, por aquellas enajenaciones o servicios que prestaste terceros, vas a tener que pagar impuestos como si fueras del título 2. Es más, mira, te voy a dar una chance. Me dice el artículo 80, tienes un margen de 5%. Esos ingresos distintos que no fueron bienes de tu propio activo o que no fueron servicios prestados a tus propios miembros, en tanto no excedan del 5%, pues tienen el tratamiento conforme a este título. Únicamente va a jugar para tu remanente distribuible. Pero si excede ese 5% del total de ingresos, pues sí vas a tener que determinar el impuesto y una utilidad conforme al título 2. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que se prevé. Dice Sandra: Una sociedad civil catalogada como donataria pagó una multa de 90 mil pesos. Esto durante 2021. La duda es, ¿Se debe pagar ISR sobre esta partida siendo no deducible? Pues está listada en el título cuarto, sí. Ahorita no, no, no, no, no lo tengo tan, tan a la mano, pero por ejemplo, recordemos incluso que se considera no deducible, de repente por ahí el ISR, el subsidio para el empleo, entonces pues habría que, que verlo así, ¿No? Aunque Mira, fíjate, vamos a regresar tantito a la lámina. Erogaciones que se efectúen y no sean deducibles. Yo no lo haría, ¿eh? Yo lo haría únicamente si entiendo esa erogación identificada con una deducción, o sea, un gasto propio para que yo opere como persona moral del título 3. Obviamente, pues eso es como finalmente una multa eh, en, algún mo en algún momento forma parte incluso de la naturaleza de la contribución, pero lo entendería más bien como una penalización, ¿no? Finalmente una sanción por no haber cumplido con algún tipo de ordenamiento legal, incluido el fiscal, ¿no? Entonces no, no lo contemplaría yo así, porque también de trasfondo no se busca eh, simular alguna situación, ¿no? Uno deducible o que no tuviera comprobante, no cumple requisitos, pues cómo sé que no lo estás haciendo por ahí llegar dinero a un tercero, ya sea socio, integrante o alguien que se pudiera beneficiar. ¿Sale? del de propio círculo de la estructura orgánica. ¿Sale? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un caso donde estamos proponiendo primero que se iba a tener pago de impuestos sobre la renta. Si yo les preguntara por qué, pues a todas luces va a brincar que aquí sí se va a tener que calcular tanto el impuesto como el remanente por separado, partiendo del hecho de que los ingresos por enajenación de bienes distintos a su activo y de servicios prestados a terceros, pues excede del 5%. Como pueden ver, esos 800 mil rebasan el 5%, y representan un 23% del total de ingresos. ¿Sale? En este caso, pues yo tengo mis gastos, ¿no? Mis gastos habituales para operar. Y van a ser las deducciones autorizadas que yo entiendo se van a vincular con el cálculo de mi remanente. Sin embargo, seguramente por aquellos otros ingresos que obtuve al margen del título 3, pues yo pudiera tener identificado plenamente qué tipo de deducciones van a aplicar para esos ingresos. Vamos a pensar que me puse a vender chunches. Ahora con la pandemia se puso complicada la situación. Y bueno, aunque usualmente nosotros dependemos de los, de las aportaciones que nos dan los propios miembros o de la sociedad civil, no entendido como figura societaria. eh. Me refiero a sociedad civil como tal, este, pues, de la sociedad allá afuera. No no, no estoy hablando de una figura societaria. ¿Sale? Entonces, en ese tenor, eh, pues se entiende que yo identifique el costo de esas chunches que estoy vendiendo o lo que erogué para prestar ese servicio a terceros distintos de mis socios. Y ahí es donde voy a segmentar o voy a separar. Aquí ahorita lo tengo todo consolidado y lo tengo todo integrado, ¿sí? 3.520.000 contra 2.480 de deducciones. Sin embargo, pues yo voy a tener que separar ingresos con las deducciones que corresponden al remanente e ingresos con las deducciones que corresponden de lo que son esas otras enajenaciones y esos otros servicios. Ahora, puede llegar a pasar en ese inter. Que ciertos gastos e inversiones, entendiendo por inversiones a los activos, pues yo los pudiera utilizar indistintamente, tanto para cuestiones propias de mi objeto y actividad dentro del título 3, como también para cuestiones o situaciones adicionales de estos ingresos que son fuera del título 3. Entonces, pues yo tengo que identificar si son exclusivamente atribuibles. Para deducirlo cada quien con su cada cual. Si son parcialmente atribuibles. ¿Sí? Para que en proporción. Pues parte de la deducción va para título 3. Y parte de la deducción va para título 2. ¿Sale? Y bueno, tratándose de inversiones en construcciones que se utilicen parcialmente. La deducción va a ser en la proporción que resulte de multiplicar. El área que se utilizó para realizar la actividad grabada de la que no está grabada. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos ya la separación. En el caso del remanente tenemos ingresos obtenidos en el año de calendario. 2,720,000 millones setecientos Y deducciones autoridad, autorizadas un millón Eso es, si me regreso a los datos. Dos millones setecientos mil contra un millón ochocientos sesenta. Ese es el remanente que es atribuible a mis socios, pero que no les he entregado en efectivo y no he distribuido y que ahí se va a quedar porque pues se entiende que lo voy a seguir utilizando para los fines propios de la sociedad o la asociación.